En esta edición hablaremos sobre los esfuerzos de recuperación tras los estragos del huracán Fiona con los jefes de agencias del gobierno de Puerto Rico. Sintoniza todos por Puerto Rico el lunes a las 7 y 30 de la noche y el sábado a las 5 y 30 de la tarde por WIPR. Estás disfrutando de nuestra programación por WIPR TV San Juan, WIPM TV Mayagüez y WSTE TV San Juan. 11 Mayagüez. Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Buenas tardes amigos, esperando que todos se encuentren bien. Les saluda Madeline Ortiz para darles la bienvenida hoy lunes 26 de septiembre de 2022. Vamos a estar celebrando los sorteos de Pega 2, Pega 3 y Pega 4, que serán certificados por la auditora María Ocasio Saez,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 En San Juan, un premio secundario de Powerball por la cantidad de 50 mil dólares. Esto fue en la gasolinera Puma en Coupe. Mientras que tenemos otro ganador también de Powerball en la gasolinera Shell de Sagrado Corazón en San Juan por la cantidad de 50 mil dólares. Muchas felicidades a ambos ganadores. Para esta noche, Powerball tiene 285 millones de dólares, mientras que Loto Cash tiene 1 millón 50 mil dólares y la doble revancha está en 105 mil dólares. Si ya tienes el app de lotería electrónica, debes actualizarlo para participar en sorteos y promociones y, por supuesto, escanear tus boletos premiados. Crear tu cuenta es fácil, ¿qué esperas? Juega los cartones instantáneos de Lotería Electrónica. Raspa tu suerte con los juegos instantáneos de la Lotería Electrónica. Juega, gana, hack o busca el juego Star y gana hasta 50 mil dólares. Juega para que te pegues con los juegos instantáneos de la Lotería Electrónica. Juega pa' que te pegues y ahora damos comienzo al sorteo de Pega 2. Muchísima suerte a todos los que jugaron Pega 2 para la tarde de hoy. El número ganador comienza con el 6. Segundo número es el 0. El número ganador del Pega 2 es el 6-0. Repito, el número ganador de Pega 2 en la tarde de hoy es el número 60. Ahora continuamos con el Pega 3. Este boleto en mano, mucha suerte, familia. El número ganador de Pega 3 comienza con el 9. Segundo número, es el 2. Tercer número, repite el 2. El número ganador del Pega 3 es el 922. Repito, el número ganador del Pega 3 en la tarde de hoy es el 922. Y ahora concluimos con el Pega 4. Mucha suerte Puerto Rico. El número ganador de Pega 4 comienza. Es el 0. Tercer número. Es el 1. Cuarto número del Pega 4. Es el número 8. El número ganador del Pega 4 es... El 4018. Repito, el número ganador del Pega 4 en la tarde de hoy es el 4018. Muchas felicidades a todos los ganadores de los sorteos de esta tarde. Para más información, entren a la página web loterías de Los esperamos en el sorteo de las 9 de la noche con Pega 2, Pega 3, Pega 4 y Loto Cash. Buenas tardes. Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica. ...de nuestra programación por WIPR San Juan, WIPM Mayagüez y WSTTV San Juan 11 Mayagüez. Aquí estamos, es presentado por Mirta de Perales. Cualquiera que sea tu problema de belleza